A lo largo que recorremos habitualmente con la obra de Urlingam, tratamos de privilegiar la condición de, de vecinos de Urlingam, de paisanos de Urlingam, respecto a quienes hacen y desarrollan distintos tipos de tareas. Quien nos acompaña en la tarde de hoy es una referencia en el mundo de la cultura, de la militancia del campo de la cultura, de lo social, de lo comunitario y también de lo político, naturalmente. Lo conocimos por distintas actividades del terreno local. También tuvo su paso por la función pública en el municipio de Burlingame siendo director de Cultura durante la gestión de Juan Horacio Zabaleta, a quien acompaña hoy también en el Ministerio de Desarrollo Social, formando parte de una iniciativa de la que vamos a hablar como disparador de muchos temas para conversar. Es Rafael Berecochea. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Eh, bueno... Arrancábamos y hablábamos recién fuera de aire respecto a lo que han significado estos dos años tan complicados de pandemia, que han tenido un impacto directo singular sobre el campo de la cultura, sobre los que trabajan en cultura, sobre los que desarrollan políticas culturales. Eh, ¿Qué balance trazás de estos dos años de verdadera supervivencia? Que realmente fueron dos años de verdadera supervivencia, que por suerte tuvimos un gobierno, tanto nacional como provincial, que que estuvo a la altura de las circunstancias y pudo acompañar con distintos matices, con distintos tiempos, pero realmente pudo, pudo acompañar todo este proceso del de, de no poder trabajar por parte de los trabajadores de los espacios culturales y de los trabajadores que están vinculados a la cultura, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, la provincia desarrolló desarrolló todo un, un programa que, que estaba pensado previo a, a la pandemia, que era generar un, una suerte de, de censo de todos los espacios culturales. El, lo que sucede muchas veces con, con los espacios culturales, más allá de los lugares que sí están habilitados, como teatros o, o bares que, que bares de, de música uh -huh. en vivo, que, sí. que, tienen, que tienen cierta... Eh, cierta vínculo con, con la legalidad digamos de, de habilitación y demás, sí. es que casi todos los otros espacios culturales o, o, o espacios culturales o casas de artistas no, eh, están en, en la informalidad Claro. entonces eh, la idea previa a la, a la pandemia era, era generar un, ese censo y poder meter a todos en una bolsa para poder articular desde, desde el trabajo de las políticas de la, de la provincia, ¿no? por, por ejemplo de lo que estamos hablando de la provincia y justo sucedió lo de la pandemia y realmente todo eso se transformó en la ayuda directa a, a todos estos espacios y a trabajadores también, a trabajadores vinculados a la cultura, que realmente fue un empujón, obviamente fue un empujón y una ayuda, un por lo menos un estar cerca, que, que, que marcó una presencia por parte, por parte del Estado. Cosas que no sucedieron en, en otros distritos gobernados por por el PRO por ejemplo, ¿no? uh -huh. en, en Capital todo eso fue demorado, llegó por ahí muy con cuentagotas, el tema de, de la formalidad y la informalidad eh, tuvo que pesó mucho. Sí. Digo, realmente fueron dos años muy difíciles, muy, muy, desde la gestión también. Eh, el, el, re, el repensarnos cómo, cómo poder se, llegar a, a la gente, a, a todos los vecinos de Hurlingham. Y por suerte a través de las redes también a otros lugares, ¿no? Pero sí. fundamentalmente a los vecinos de Hurlingham, que fueron los que le, le dieron el aval a Juan uh -huh. para que sea el intendente y a su vez Juan me aval a mí para poder llevar adelante las políticas culturales. Y nos repensamos. Por suerte lo pudimos hacer bastante rápidamente. Eh... Eso porque ya venían trabajando en red con esos protagonistas, con esos espacios. Sí, claro, bueno. Y... y Sí, en lo que tiene que ver con la articulación con los espacios culturales, uh -huh. sí, fue, eh, fue una intención siempre de, de la política desarrollada desde la dirección cuando estuve a cargo, era tener la mayor presencia posible, y la mayor articulación posible, hay un montón de cosas que obviamente no, no pudimos hacer porque quedaron en el tintero, pero uh -huh. eh, necesariamente por el, por el tema precisamente de, de los dos primeros años que estuve a cargo de esa gestión, eh, con, con el gobierno de Vidal, con el gobierno de la provincia eh, que no nos favorecía en nada Una economía que cada vez se retraía más Y, y después, bueno, los dos años de pandemia, ¿no? Que obviamente uh -huh. nos obligaron a todos a guardarnos, a retraernos mucho más eh, pero, pero sí, ese, ese vínculo siempre estuvo, digo, una gestión de puertas abiertas de cara a los vecinos que todos tuvieran la posibilidad de, de, de poder participar de los espacios culturales que tiene el municipio. Digo, siempre la, la propuesta fue esa, eh, con más menos, uh -huh. creo que, que lo logramos y que, sí. y que pudimos llevar adelante una gestión con, con una actividad bastante importante. ¿Y desde que Juan Zabalete asumió como ministro de Desarrollo Social, te sumaste al trabajo de los espacios y las iniciativas culturales del ministerio? Sí, no tan rápidamente, uh -huh. eh, pero sí eh, tuve la posibilidad de participar en, en un programa que se llamó Mejor Verano, sí. eh, que estuvo vinculado obviamente al acompañamiento al, acom al, al acompañamiento de, de esa intención y de lo que fue esta, esta temporada de verano, que fue un récord en, en la provincia de Buenos Aires y en el país. La idea fue a, era que el ministerio acompañar ese proceso uh -huh. y al mismo tiempo obviamente poder mostrar y vincular a políticas que está llevando adelante como lo que tiene que ver con el banco nacional de, de herramientas que donde no solamente era un evento un evento que fue itinerando por distintos lugares de la costa donde había actividades culturales sí. sino que al mismo tiempo ...la posibilidad de estos emprendedores que están participando... ...y recibiendo colaboración de las políticas del, del Ministerio... ...poder mostrarse, poder vender sus, eh, sus productos... Y bueno y tener una llegada, obviamente, uh -huh. a, a un público comprador. De, de un su... un rango distinguible de esta política, de este mejor verano, fue que apuntaron también por este propósito, no también de aportar herramientas que tienen que ver con el, el desarrollo de proyectos, proyectos productivos y demás, a los barrios populares. no Llegaron con la propuesta a distintas localidades de, las, de la provincia y también del interior, pero con, acompañando esas iniciativas que el Ministerio desarrolla. Sí, claro, sí, sí, sí, sí, aparte también se aprovechó por, por parte de los compañeros que están involucrados en llevar adelante esas políticas de hacer uh -huh. un seguimiento, una, un acompañamiento, ir a recorrer los lugares donde, sí. donde se están trabajando estas, estos formatos de cooperativa. Uh -huh. la, la verdad es que, que fue todo un proceso muy, muy importante. Si bien yo estuve vinculado más sí. que nada a la, a la parte, digamos, de, de, del, del evento en sí, de lo cultural, sí. ...los comentarios de los compañeros con respecto a, uh -huh. al poder llegar a los lugares... ...donde la gente había recibido máquinas y, y claro. podía estar desarrollando el trabajo... Es, fue, ...fue muy uh -huh. grato para ellos y lo contaban con mucha alegría, ¿no? ¿Tuvieron algún, algún rol, participaron dentro de, los, de las propuestas culturales de Mejor Verano... ...también protagonistas de la cultura de los lugares que visitaban? Sí, también, también en, en, en algunos lugares pudimos eh, eh, eh, llevarlo adelante así... Eh, en otros lugares no porque ya fuimos con una cosa un poco más eh, cerrada por una cuestión operativa fundamentalmente claro. por, la, por los tiempos que teníamos como uh -huh. para hacer esa articulación previa sí. y demás pero en algunos lugares sí lo conseguimos realmente con, con por ejemplo en, en Miramar eh, sí. hizo el cierre de la, de, las dos, de, la, de la última jornada eran dos jornadas por, por semana uh -huh. el cierre de la última jornada un, una, banda, una banda de, de Miramar que, que realmente con una convocatoria impresionante uh -huh. en un momento... Nos sorprendió. Sí, claro, nos recontra sorprendió porque no claro. esperábamos esa... Una... Todos nos decían que tenían convocatoria, pero uno no se imagina una convocatoria de esas características. Y está digamos, bueno también para, para ellos mismos porque se les proporciona todo un contexto de cuidado, de profesionalismo, buen sonido, buenas luces, buen escenario, para quizá protagonistas de la cultura local, que vos bien lo sabés, muchas veces tienen que remar y muchísimo para llegar y nunca, casi nunca se llega a esas condiciones. todo no, seguro, la, la, las posibilidades, la verdad es que recorrimos toda la costa con un escenario... Un equipo de trabajo uh -huh. fantástico, todo el tiempo involucrado, muy compenetrado, con, con mucha responsabilidad y conciencia de lo que estaba haciendo. Y al mismo tiempo, todo lo que tiene que ver con el equipamiento de excelencia, realmente uh -huh. un equipamiento de excelencia, un escenario de buenas dimensiones, claro. con un buen sonido, con buena microfonería, realmente pusimos a disposición... No solamente de los artistas, sino de los que iban a, claro. a disfrutar de, de ese lugar, de, de, ese, de ese evento, cosas de, de, realmente de calidad. Obviamente no apuntando al mismo nombre, porque lamentablemente el verano ya se empieza a ir de a poco. La idea es que este tipo de iniciativas que involucran el trabajo en sí del Ministerio de Desarrollo Social, pero además lo acompaña con iniciativas culturales que también son parte del desarrollo social de los pueblos, ¿Es que esto continúe, que esto quede como una política ya establecida? Hay, hay, hay toda una, una, una, una posibilidad de que eso suceda. Uh -huh. Se está trabajando en eso, se está viendo, ¿no? obviamente también haciendo las evaluaciones que corresponden a todo este, este periodo que, que, se, que se pudimos atravesar, de, de ver cómo, cómo enfrentarlo, cómo encararlo, cómo, cómo llegar y demás. Sí. Eh, ¿Qué rol lo conoces desde hace tiempo, no solo por haberlo acompañado en la gestión pública aquí en el municipio de Úrlingam? Pero, ¿qué rol le das a, ya sea como impulsor, como tipo que lo piensa o que se nutre del aporte de otros, a Juan Zabaleta para, para este tipo de políticas, para que estas políticas sean realidad? No, absolutamente. Juan es un tipo con un criterio muy abierto... Y que, y que tiene capacidad de, de decidir y de, y de ir adelante y de permitir decidir e ir adelante también, ¿no? Sí, Lo cual, de formar equipos. Tal cual, de formar equipos que puedan laburar, que puedan llevar adelante las políticas y, y, y poder, como él siempre dice, poner de pie la Argentina con poder ir hacia adelante, uh -huh. modificando esta realidad, ¿no? Que, sí. que, ...está compleja, por suerte estamos pudiendo salir de la pandemia, evidentemente... ...todo indica que, que vamos camino a salir uh -huh. de la pandemia y que se vienen tiempos distintos y auspiciosos, ¿no? uh -huh. En esa idea de compartir iniciativas, de aceptar las propuestas... ...si tuvieses, como en algún tiempo a nosotros como periodistas, nos pedían ideas de notas, uh -huh. ¿No? En tu caso, ¿qué, ¿qué proyectos han dado vueltas que por ahí te gustaría sugerirle a Juan o a algún otro representante de la política para poner en marcha? Tenés tres nada más, te dejo. No, pero es un montón de cosas, porque digo, como militante político, como sí. militante, militante político uno siempre está pensando en un montón de cosas, sí. siempre están pensando en un montón de cosas, necesariamente, porque precisamente abrazamos la, la militancia política para porque entendemos que es la forma de transformar la realidad de todos ¿no? de uh -huh. todos nosotros para bien, transformarla para bien entonces es continuo el pensamiento, incluso hasta podés pensar cosas que nada tienen que ver con, con, con los roles que, que, que cada uno puede ocupar ¿no? porque continuamente estamos pensando sí. ¿y eh, cómo si qué? Si eramos... ¿Cómo qué por ejemplo? Oh. <risa> es, es una... no nos ve nadie no nos escucha nadie <risa> son <risa> pensamientos en voz alta no, hay cantidad de cosas muchísimas uh -huh. cosas, realmente hay muchísimas cosas eh, digo, eh, una, una de las cosas que, que a mí me, me, me motiva mucho sí, Al pensamiento de, de cómo Porque no uh -huh. es fácil No, claro Es eh, cómo en, este, en, estas, en, en estas cosas que fuimos haciendo En estos eventos o en, o en posibles futuros eventos Es cómo mostrar más las políticas Que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Que es un montón Porque es sí. el Ministerio que que es muy amplio y diverso en la cantidad de políticas que, que, que administra y lleva adelante. ¿no? Claro, debo, debo confesar que para charlar de Mejor Verano eh, tuve que buscar la información, no estaba muy a la vista la información de un trabajo que nucleó una cantidad enorme de gente y que convocó a otra tanta, muchísima otra tanta. Quizá por ese lado, ¿no? porque hay que mostrar también parte de lo que se hace, se puede incentivar a mayor participación, a mayor conocimiento de estas herramientas. Sí, Sí, el tema de, de, de la comunicación, igual en este tipo de eventos donde uno está llegando, uh -huh. armando una cosa, son prácticamente cuatro días que uno está en cada lugar, sí. es muy complejo, más en lugares donde son turísticos. Claro. Pero, eh, esto me lo, me lo dijo un señor que está vinculado a los medios en San Bernardo, por ejemplo, ¿no? Sí. El turista. No, no, no escucha no ni ve los de medios, medios locales, locales. claro eh, y, y la mayor parte de la población de esos lugares también está abocado a en el trabajo cotidiano de uh -huh. llevar adelante sí, claro. la, la temporada entonces es muy difícil, es más un boca a boca uh -huh. ¿no? que sucede a partir de, del montaje del escenario del montaje de todos los puestos de todos los sí. juegos y las cosas y el, ese boca a boca de la gente que va pasando y va preguntando uh -huh. eh, pero sí, sé yo, en cuanto después a la, la comunicación, el, el, ese un poco tiene que ver con eso, me claro. parece. Y, ya que es un municipio, eh, perdón, es un ministerio amplio con un abanico de responsabilidades enormes, ¿no? También. Enormes, porque tenés desde niñez de capacidades. De, sí, pues, sí, sí, son muchísimas de, áreas. Can, cantidad de muchísimas áreas. áreas todo lo que tiene que ver con los programas sociales ¿no? uh -huh. bueno este, el, uh -huh. el banco de herramientas el banco de, claro, de, claro. de máquinas y herramientas sí. digo, son, es un espectro amplísimo sí. por eso digo que es muy complejo pero es una cosa de las que yo tengo uh -huh. así como continuamente en la cabeza de cómo mostrar las políticas de cómo poder mostrar todas esas políticas en un formato de un evento que tiene un horario de comienzo y un horario de cierre. No claro. es lo mismo decir, bueno, tengo, uh -huh. tengo un, un programa de TV y cada dos tengo dos horas para ir mostrando, entonces tengo claro. todos los días dos horas para mostrar Claro, no, no, no la es política, así, claro, es no, otra dinámica. Es una cosa que, que es muy instantánea, que tiene uh -huh. que ver un poco más es más parecido sí. a la comunicación en redes que... Claro. Sí, sí, tal que, cual. Eh, y, pero en redes, pero, pero presencialmente, en la realidad, sí. como nos uh -huh. mostrás, ¿no? Eso es una de las cosas que a mí me hace mucho así, como todo el tiempo, uh, cómo hacer, cómo y hacer. Bueno, algo saldrá, algo saldrá de ahí. <risa> eh, Rafa, y el territorio, te tocó estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Primero, con, con la idea de, esa, de ese proyecto que es el territorio cultural La Cortada, con mucha otra gente acompañándote, te tocó estar del lado de la gestión pública. ¿Cómo ves a Urling respecto a esto, a la dinámica de la actividad cultural, de sus protagonistas? ¿Qué tanto se sienten acompañados? Bueno, Urlingam ha crecido mucho en lo que tiene que ver con los espacios culturales y... Urlingam siempre estuvo, estuvo muy obviamente vinculado al rock, es una, una identidad clara uh -huh. de Urlingam, no sí. a partir de, de Sumo, no porque antes no hubiese nada, sino porque Sumo fue como, como una vidriera para Urlingam, eh, pero, pero más allá de, de, de los artistas músicos, Digo, hay una cantidad de producción artística de todo tipo uh -huh. desde, desde lo que tiene que ver con textil con, con, el, arte, con el arte visual eh, digo, hay infinidad de artistas y infinidad de, de pequeños espacios que fueron eh, que, que lograron sostenerse en el tiempo y que fueron produ, produciendo mm, nuevos encuentros en, en otros espacios y, y eso realmente es maravilloso eh, creció mucho Digo, hace, hace poco tiempo no teníamos ningún espacio para el teatro. Claro, Hace unos años, Alejandro de a partir de, de su escuela de teatro del Balcón, generó un espacio que está vinculado al teatro. Eh, siempre hubo distintos grupos de teatro que hacían cosas, pero hoy, por ejemplo, podemos destacar dentro de esos espacios a los merequetengues, que lograron también tener un espacio propio, que generan también desde una mirada local, con el teatro comunitario, momentos muy, muy lindos. Digo, ya es un segundo espacio, está la recuperación de, de esta iglesia donde está el Teatro Brote, que es otro sí. espacio de, te, de teatro. Uh -huh. Digo, son tres espacios dedicados al teatro que antes no había, que o nos íbamos a Morón, o nos íbamos uh -huh. a Capital, o nos sí. íbamos a otro lado. Sí. Nos faltan recuperar otros espacios, como el espacio de cine, ¿no? que, que todavía... Más allá del cine, ¿no? No digo uh -huh. el edificio cine, digo el sí. espacio cine. Sí, de contar eh, con un espacio claro. de Claro. Digo, re recuperar el, el saber que nosotros podemos eh, tener un, un espacios donde, donde ver cine. Uh -huh. ¿No? Sí. Eh, que además está... Ojalá vinculados al cine comercial también porque tiene sí. un movimiento distinto. Claro. Más allá de las propuestas que podamos hacer desde los espacios culturales de, de, de pequeños ciclos o, o ciclos de, de, de, de cine, uh -huh. ¿no? De, sino también el, el circuito comercial del cine. Sí, porque además, para los que tenemos algunos años sobre todo, eh, la presencia del cine ha sido un escenario de múltiples anécdotas, de cosas que nos han pasado. El cine de Burlingame está muy presente en la vida de todos los urlinguenses como para deshacernos de ese, de ese costado identitario también, ¿no? Tal cual. Igual, digo... Los, los tiempos cambiaron y, y los usos del espacio cine se, yo me acuerdo de haber ido al cine de Burlingame y estar lleno y es un cine sí. para 1600 personas sí, tal cual hoy vos vas a cualquier cine vas, sin nombrar, pero podés ir sí, a sí. Panomar o cualquier otro sí. lugar y los cines por ahí tienen una capacidad de 200 personas o 300 personas o 150 uh -huh. personas y no están llenos no, no están llenos nunca. casi nunca eh, entonces, bueno, repensar eso por eso digo, más allá del, del edificio cine en sí es el, el espacio cine, uh -huh. el lugar del cine, el lugar para poder verlo, el, el lugar del, del espectador, ¿no? Uh -huh. ese, ese, ese trabajo que, que en cierta forma también intentamos llevarlo adelante en, cuando yo estuve atravesando el, la, la gestión, era generar, generar el, el, esos espacios para, para el, el espectador, o generar espectadores, recuperarnos como espectadores sí. de teatro, de cine, de de actividades musicales digo es, es eso porque en realidad lo que tenemos que hacer es recuperarnos a nosotros como espectadores, saber que nosotros tenemos espacios donde podemos ser espectadores de, de, y, re claro. y receptores de, claro. de, de creación cultural. Bien, decíamos que bueno, vino un verano muy agitado con actividades todo el tiempo a propósito de este mejor verano la última, ¿cómo sigue este, este 2022 en el trabajo de estas, del que formas parte en el ministerio? Mira, en principio está esto que comentaba antes, bueno, la, la, la, la evaluación de, uh -huh. de cómo seguir en distintos distritos, obviamente en lo que tiene que ver con el país, sí. eh, y, y está en, en, en, en evaluación todo eso, con altas posibilidades de, de seguir adelante, eh, con las vueltas de, de tuerca que haya que darle, sí. por todas estas cosas que estuve comentando. Uh -huh. Y después, bueno, lo que tiene que ver con, con lo territorial es que la cortada siga funcionando, que sea también un espacio de encuentro, de sociabilización. De donde todo donde suceden muchas cosas ¿no? que tienen que ver, tan que están vinculadas no solamente a lo cultural, sino también a lo político, a través de charlas o encuentros que tienen que ver con, con la política. A la comunicación, ¿verdad? Con la comunicación, con lo uh -huh. que queremos, con lo sí. que queremos y, y ayudarnos entre todos a poder pensar ese, ese país mejor, ¿no? ese lugar mejor para todos nosotros, ese, el, el país nuestro, nuestra pequeña patria que es Hurlingham es y ese otro país que nos contiene que es Argentina. Uh -huh. Como siempre un gusto charlar con vos, Rafa. Rafael Berecochea nos acompañó en la hora de Hurlingham hablando de bueyes perdidos y algunos encontrados también a propósito de la vida cultural, social, especialmente de Hurlingham.